Cero. ¿Todo bien? Que... Ahora vamos a Arrancamos, toma los papeles. Yo ya me dedico. Ahí está Julio, mira Julio, apareció Julio, Julio, Julio. El Julio del futsal TV. <risa> Él es el. ¿Cómo es que ¿Sinca? le decimos? No. vecino vos, dale, andá diciendo de a uno. Dámelo, lo digo yo. Yo te, yo te muevo, yo te muevo, pibe. Bueno, Mientras Federico mueve la cámara, la gente se atraviesa, no hay drama, encendido futuro en Avenida Crovala 4159 de la tablada. arranques alternadores, baterías y gmc. la pelota en poder del número 8, pero está a tiempo de pintar en pinturerías, Tokio en Avenida, en Avenida Bulón Surmer 1425, beta Piales, carburación encendido, Génesis enuro, todo para Génesis instalación en a 602, llamadero que hambre que hambre quiero facturas de donde de la única princesa Antian funes 232 de la tablada de lunes a lunes de lunes a lunes de 8 a 8 dale dale dale dale El lencería ropa interior para mayores y chicos los mejores precios envíos a domicilio sin cargo seguimos por instagram en Tori guión bajo lencería hablábamos con el público de Camilo Parejo mucha presión observamos hablábamos cuando sale, sale con uno solo en cambio también sale Sali se armado con dos o tres es un riesgo voy a pasar el segundo tiempo es un riesgo sí no pasa nada ahí controlando cuando todo bien chacarita ataca y ataca a ver, a ver a ver a ver señores acá sale desde atrás el local con la banda derecha haciendo la propia cruza sí, sí. con el 8 hay un ruido un ambiente pero hay un ruido de ambiente pero se escucha ruido ambiente, normal está Michelo bailate y dice vamos cultu gracias a todos los que nos están viendo es ah, muy tempranito Eso es un lateral Para la chaca que le tiene le guisa ahí sale con los nueve. la cruza, el diez. la pelota Ojo. Uh, complicado, muy lindo partido, muy lindo partido. A ver qué pasa, qué pasa. Es un corner para Chaca. Este. Pum. Pum. El 7 de, de, de Guisa Mauro, se llama Mauro, Mauro el 7 de Chacarita, lo tenemos acá, el 10 a, a Dylan, La recibe el local, protegiendo la pica por arriba. El segundo tiempo comenzó como, como terminó el primero, Chacarita dominando dominio, apenas, hasta ahí, hasta, hasta ahí, ahí, hasta ahí, es muy, muy, muy finito la cuestión, los dos juegan como de un espejo. Yo tomo, vos tomas los jugadores de ellos, nada más, él no lo doble, y yo tomo los de ellos, ¿sí? ¿Está? Exactamente El 6, el 8 El 8, la pica No dice. tengo 8, Pate, dije. El 11, Mauro El 11, nosotros votamos Gonzalo Ah, por el, ah, está bien o Gonzalo, Gonzalo es el 8 Que bien, muchachos a ver, a ver si se viene. Puede ser, eh. Mira quién es. Agustín. Agustín se a hacer, la tira del 2. El 2 y el 3. Lucas, Lucas. El 3 Facundo. Mario Martino el 9 es medio que está en el piso, esperemos que esté bien el tren lo ayuda pero si le duele debe de querer quedarse quieto un poco y levantarse tranquilo ahí está, los golpes de la espalda joden bastante pide ayuda, para levantarse se levanta bueno, nos alegramos está todo bien ana Ortiz el 11-5-Roldán El 9 y medio. están pensando y viendo qué van a hacer. Se están abriendo, están pensando una jugada el número 4, sé que va a alargar. Es el otro Fernando, Fernando Ortiz. Está Fernando. Y está Alan Ortiz el 8. Fernando, amaga, la cruza. Es corner, eso es, es, es córner, ¿eh? Para nosotros es corner para la visita. ¿Dónde está Julio con el móvil número 3? ¡Cuidado cómo viene! No, bien, no ¡Viene! Pero... Luca. Se ¡Viene la tapa de Lucas! ¡Se venía! ¡Se venía Brian! ¡Falta Brian! El 9 es Brian No, el que le hicieron la falta al el, el 9 quién es? Agustín. Agustín tiene la pelota al lado del el 8 el 14 Medina después se está tratando de secar es la transpiración cuando uno se cae sí, queda sí. un poco mojado pero el riesgo es que no se resbalen los, los jugadores porque la suela de las zapatillas de futsal no tiene mucho agarre. No tiene, agarre. no tiene agarre directamente. Entonces, muchas veces te, se puede lastimar a algún futbolista. Así que querías ver futsal todo este tiempo. Lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. mira están jugando a pisar, a pisar Hormiga. Encontraron un hormiguero y están matando. Agustín saca, Lucas, Agustín, Lucas, van a volver con Lucas, ah, no, lo agarra, lo retiene, sale el local, está Medina marcando, Medina y el tiene que buscar para atrás, esto. Martino la saca con la punta. del pie derecho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me ¡Corre! ecorre ¡Era gol! come! la come! la la chica, la chica, la chica, la chica. No. Es que lo que pasa es que nos interesa... Nos interesa que hacemos No más así se pone más interesante todavía... Pero... si no, no, no saca la sacaba sacar la el de la bola. Claro, la pelota no pegó... ¡Corre! ¡Corre, juez! Eh, la pelota pegó... Pero decididamente en la punta del pie derecho el arquero del Chacay no cobraron cobrado un montón, no, pero bueno, ¿qué le va a hacer? una cosa de verlo desde afuera y otra cosa estar dentro de la cancha por ahí si se puede nosotros no y Martino saca la pelota para el Chacay de atrás Martín se para la lateral y ya se ejecuta bien, cerca, vayan a bajar, bajen, bajen rápido ¡eh! el nuevo defiende Ah, Agustín, ah, Agustín, milagroso Agustín justo en el lugar donde tenía que estar ¿A quién le van a sacar Marisa? ¿El 3? ¿A quién es el 3? A Facundo el Facundo, Facundo, es alto Facundo, ¿eh? ¿Cuántos mil? metro ochenta más o menos Para que voy le pregunto <ríe> Muchas gracias a todos los que nos ven, esto es un corner para Chaca preparada la tiene Alan Ortiz la pelota está medida, tira de un saque se le va fuera lateral para el local ¿Oh, no para la visita para mí había sido Es así, pelota dividida, poco espacio, de vuelta lo intenta, va a jugar hacia acá. Martino ¿Quién fue el que la dejó de ir? Acá lo tenemos a Alan Ortiz con la pelota. El juez le dice que espere un poco. Mira el al juez alrededor. Dice que juegue. Y juega. Y bien Iván, bien Iván. al 5, Iván Menón al 19, Fernán Bacón, no tenemos al 6, Iván Doria al 10 y vos tenemos a Jonathan no Ojeda Jonathan no Ojeda que son el todos Lucas Crepo, y Lucas Crespo que la verdad que está que es un genio hoy es el arquero del equipo que se llama Juventud de Tapiales Nico Roldán le va a pegar Nico Roldán con el 14 allá Medina Thank <laughs> you. El arquero de Tapiales se está sacando todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Con el juez. Un Ortiz que se lo pasa al otro Ortiz. Marca, ¿¡Oh! Se nota enojada, marca. Le queda. Al Chaca le quedan los rebotes también. Sí. La moneta número 5. El cambio, el cambio del cuadrilátero de Chaca de Cambio. Cambió todo. Todo nuevo. Menos al 10. El 7, Mauro. El 5, el Kiki Olmedo. Y el 9, 9. La... Olmedo también. Olmedo, esos es hermanos. Dos hermanos, dos sortidos, dos Olmedo. Lember y acá tenés el 10, el tapiales tenés. Con el 10, Ojeda. Con el 6, Doria, Con el 5, ahí defendiendo Menoní. Y con el 11, Rey. Mauro Rey. Vamos a ver qué pasa. Un charlando. Todos los partidos siempre de futsal, siempre hay que. Siempre hay una charla de los jueces con los bancos, que ordenaste, que ponete detrás de la línea y hasta que no se pone todo, los jueces dicen, no se juega. Ahora sí, a jugar, señores. Tienes que salir y defenderla, bien, la brisa hacia atrás, volvés con el que tenés, volvés con él, date vuelta. Ahí no tiene a nadie. Eso, busca refugio para intentar abrir el juego. Bien. ¡Sí! Vemos que dice, vamos juntos. Dale, Lucas Carajo. Gracias por vernos. Otro. Uh, uh. No, no sabemos, sabemos lo tenemos. tenemos me parece que son cuatro un! ¡Un! ¡Un, Cuatro faltas para el local y, para... y una para la visita. A ver, el 10 de Chaca, ¿quién es? Dylan Rebuti. Dylan Rebuti. Yo acá tengo al 8, que el 8 vos me dijiste que es Gonzalo Cárcamo. que teníamos cambiado el número. Después el 10, Jonathan Ojeda, el 6, Iván Doria. Esos son jugadores de culto. Está Chaca, muy buen partido. Bien. Ahora, Chaca, Chaca, así como recupera la pelota, también la pierde eh, con, con jugadas que no tienen sentido. ¿eh? Cuando combina y conectan es una cosa, pero por ahí también, tan fácil como la recibe, tan fácil la entrega. ¿eh? Sale el local con Iván. Dale. bien, también... Me la deja jugar también, loco. ¿no? Yo siempre agrego que yo simplemente estoy mirando cómodo detrás de una cámara y los chicos están en la cancha, ¿no? Es diferente. Es una percepción que uno tiene que la única válida es lo que pasa allá adentro. Salimos con Facundo ahí, ¿eh? Salimos con Facundo. Olmedo, Dylan. Bien, bien, bien. corte de Facundo. El remate. Upa, buena respuesta del arquero. Sigue, sigue, sigue peleada. ¡Vale, Manu, muere, dale! ¡Sacalo! Lateral, para de cultivo. sale desde atrás, con el número 3. Falta para, para el local. ¿no? Es quinta, quinta falta. Sí, es quinta. quinta falta para el local, ojo. Es una tan ojera el día de hoy. Decide ir hacia adelante, quitando la pelota. Muy buena de intención, pero no venía nadie atrás. Buena jugada de cultural. Muy la respuesta es de Chacarita que sale desde sí. abajo faltando no sé cuánto porque no tenemos nada En total, número 7, Ryan Vega. En el arco, Lucas Crespo. Lucas ah, sí. Crespo, que es sí, el este Lucas Crespo en sí. En el ternero. sí, la guardia sí. Gonzalo Cargas, Malocho. Todo Lucas, ¿y tienes de Chaca? ¿Qué patea, eh, el el ¿Tres? 3 ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? Bruno Sánchez, Bruno, Sánchez. Bruno Sánchez es para Chaca, y Luca Crespo en el arco, está hablando con el juez. Vamos a ver qué pasa. 2 a 1 va el partido y tiene un jugador menos ahora el punto. con todo el punto de San Jugador, esta falta, aumenta la diferencia Chacarita 3 a 1 con la pelota hay que decirlo, partido tranquilo, están jugando el futsal, muy no, buen partido no, to pero totalmente, ahora hay una diferencia deportiva muy grande Buen toque, buen toque el de la visita. Sale Chacarita el pelotazo ahora. La pelota a mitad de cancha recupera. Recupera Chaca. Pelota para los otros. Otro cuadro para mirar. Otro cuadro más para mirar Chacarita. Chacarita como metalúrgico. Pero el culto tiene que afinar algunas cosas. No está tan lejos. Porque juega de igual a igual. Porque no se achica el culto. That's <laughs> de Chaca tenía amarilla y le sacaron amarilla, pero bueno, ah, eso es lo que está pasando. Eso es lo que estaba pasando. Ah, mira. mira. Tapiales y de a poquito uno por uno. Encendido futuro, Avenida Crabara, 41, 4159, arranques, alternadores, batería GNC. Es tiempo de pintar. Pinturería Tokio, Casa Central, Bulón Surmer, 1425 tapiales, carburación, encendido y GNC, Luro. Todo sobre GNC, instalación de equipos, reparaciones, sobleas prueba hidráulica. En Avenida a 602 de Villa Madero Las mejores facturas Estás si encontrás acá Panadería la única princesa De Anfunes 232 en la tablada Abierto de lunes a lunes De 8 a 21 Y para vestirte Saori Lencería Ropa interior para grandes y chicos Los mejores precios Envíos a domicilio sin cargo Seguinos en las redes en Instagram Y en Facebook Arroba Saori guión Lencería Y bueno ahora hay una ventaja deportiva marcada con un jugador menos es una lástima porque justo cuando el culto había hecho el descuento con mucho esfuerzo pero bien merecido eh, así que ahora la tiene complicada yo digo, es el momento no de calentarse es el momento de pensar al milímetro qué vas a hacer teniendo en cuenta que estás dando una ventaja deportiva al ser echado uno de tus jugadores Jue, va, va el arquero a insistir a hablarle al juez pero no, no te sirve no sirve lo que hace el, el, el arquero no tiene nada que hablar con el juez no te sirve te tenés que bajar un cambio estás con una diferencia deportiva muy grande Sacó el que era jugador, eh. Sacó la marca del jugador. Ordenate, Cultu. Bien. vuelta, bien, bien, tranquilo. Ordenate, bien. La marca de Fernando Ortiz. Sigue el local con la pelota, tratando de descontar. 3 a 1 estamos, eh. Es sí. más tranquilo, ¿eh? Quinta, madre, falta, otra ahora, vez. quinta falta para Chacarita. Quinta, quinta, quinta, muy bien. Quinta falta para Chaca. Se está poniendo lindo, eh. Agustín Pérez con el 9, con el 11, Mayra Berlín, con el 19. Fernando Garcón. ¿Sí? Ah, sí, ya sabemos. Suscríbete, rojas. Ya está jugando la primera, cerrado. Luego el segundo tiempo. Gracias por comunicarte. Aparte el vivo en Facebook dice, claramente segundo tiempo. Solo solo ¿Listo? Ay, yo pensé que venían a la cámara y me iban a tirar todo desde por acá Lucas, suscríbete y se vamos Chaca estamos en los últimos minutos ¿eh? ahí está Mirá. Es eh, lo que yo te dije, está jugando más tranquilo. Es tiempo de pensar. Es tiempo el 10, de el 19 El 19 de I 63.063 ¿No lo crees? Yo tampoco Vamos A ver qué pasa Vamos el culto con una floja Tranqui Tranqui Hacen el pase posible El pase posible No, no Bien pasa un tiempo y pueden volver a... no hay que va a jugar bueno hablábamos un poco de que hay que jugar tranquilo por el lado del de punto Encontrar la jugada posible, encontrar el pase que esté limpio. Sí. La jugada limpia no la locura, el contrariedad de la pelota. Chaca, no le podés regalar 3 centímetros porque Chaca te la pone en 2 minutos. Entonces tenés que estar tranquilo. ¿Qué opinás? Sí, sí, es, es exactamente lo, lo, eso es lo que está pasando. Si vos le das un changuí a Chaca, Chaca te, te hace un golcito. Está bien la marca ahora de la, del local. Ahí con Lucas. Pero ahora está, para, un, para mí está para un empate ahora. Veremos qué pasa, está jugando para atrás. Y para bueno, mí Chaca va a jugar a aguantar ahora lo que quede de partido, pues no sabemos cuánto queda, pero pensamos que queda poco. Y Cultural va ir con todos los cañones. Pero además tienen cinco faltas los dos, ¿eh? Tiene quinta falta, tienen quinto falta los dos. Carita en la C ganó 5 a 2, gran partido, lo viviste, lo sentiste, lo disfrutaste, ¿por dónde? Por la hora de Hurlingham Deportes, a través del streaming de Facebook, ha sido un gusto, un gusto grande para nosotros poder transmitir este partido del cual uno ha visto, ha aprendido y ha visto todas las circunstancias que se generan dentro de la cancha pero como dijimos con Chacarita cuando levantó el culto que levantó muy bien estuvo tranquilo buscaba, las, buscaba los pases que eran posibles y buscaba y así pudo descontar pero también dijimos también dijimos que a Chacarita no le podés regalar nada porque te va a demoler y así pasó porque son muy efectivos Agradecemos a toda la gente que nos siguió en el día de hoy. Fuimos a venir acá a Tapiales. Transmitimos Tapiales con Chacarita. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo fin de semana. Que ande todo muy bien. Y buenas noches. Buenas noches, gente. Pásenlo bien. Cuídense, disfruten de esto. Hay que disfrutar del futsal que cada día está elevando su nivel y su categoría. Nos vemos, gente.